Bienvenidos, una vez aquí, a mi primer vídeo de Roblox, vamos, hoy vamos a reventar a, a estos, vamos a coger un buen armamento y a cortarles la luz, muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es coger un vehículo es el paso, el paso que voy a coger el APC muy bien vamos a escribir por el mensaje vamos a ver si podemos robar a alguien que esto es lo que esto es lo a ver vamos a ver vamos a ver si nos vale si no me voy a tener que cargar a quien sea vale. vamos a hacer lo siguiente abrimos la puerta bueno pues vamos pues para empezar creo que vamos a ir a por a por Alemania vamos a para empezar vamos a ir a por Alemania no bueno, o sé sea, qué qué Ay, Dios, Dios, Dios. Pero es tremendo bug. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos, chavales, que si podemos. Venga, a reventarles, ha dicho. No sé qué país es este, pero. Me lo voy a cargar. Obviamente sí. Si... Alguien se ha reventado. Alguien se la ha reventado Pues yo voy a pasar al siguiente Que no sé quién es Vale Ahí va Ahí va Se me ha, se me ha calado el coche Se me ha calado el coche, tío a ver, vamos a ver si puedo... Uf, se me ha calado. Ay, nada. Ah, ya dado. Espera. Espera, voy a volver a... Voy a esto. próximamente si si puedo obviamente voy a coger el... vamos a coger esto esto Vamos a... Vale, vamos allá vale, nos volvemos a poner así que calm down calm down así que calm down calm down oh, yeah. ah allá no sé si se me pasa corrida acelerando Eh, eh, eh, eh, eh, hijo eh, eh, eh, de. ¡Morí, morí! ¡Puto! ¡Morí, morí, puto! Pero, ¿qué asqueroso eres, tío? ¡Qué asqueroso es! ¡Qué asqueroso es, de verdad! ¡Qué asqueroso ¡Se va a cagar! ¡Qué asqueroso es! ¿No veis que la gente es asquerosa? Vamos a ver, es que. Es que es para meterse. Meterle la minigun. Enterita. Vamos a ver. ¿Será cabrón? ¿Está aquí abajo? ¿Pero qué es lo que tiene? Qué tiene este. A ver, si ni siquiera le no puedo coger. Este cabronazo. Por aquí. ¿Cómo se llama? Vale, perfecto. Voy a meterle un... un voy a ver si puedo hacer esto. Voy a tener un, tengo una idea. Vale, dame un segundo. Vale, un segundo. Sí, voy a... Esto no se la va a esperar. Llámela. Vale, vale, vale, este no se lo voy a esperar, ¿eh? ¿Eso que es? ¿Lo de los...? No. Yo quiero de los drones. Vale. Pues compramos uno. Ay, ay, ay, joder. Vale, dale, que sí. La madre que le parió Vamos a ver esto Eh, eh, eh, eh, voy a ver una cosa, Vamos a ver. eh, quiero ver si la. Aquí tengo una torreta. No sé dónde. Abajo. Ah, claro, sí, yo necesito. Algún? Ah. Sí, le ha dejado un poquito. ¡Ah! si un poquito voy a parar esto